Baby yo sé que tú me sigues amando No me mientas más Yo te quiero mucho mi baby No me abandones porque te amo baby Mentira que me dices que no me amas. Si me amas porque se te nota en tu carita bonita, baby. Baby dime la verdad porque me estoy muriendo. Baby yo te amo con todo mi corazón, mi amor. Baby dime la verdad porque me estoy muriendo, baby. Yo te amo con todo mi corazón, Yey, yeah, yeah, yeah baby, yo me arrepiento de haberte dejado. Eres la única, eres mi vida, eres mi alma, eres mi sueño. Baby, yo te quiero, por favor no me abandones, porque yo te amo. Yo me arrepiento de haberte traicionado mi vida. Yo sé que yo me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 mi corazón dice que volvamos y que haremos una bonita familia y nos vamos a casar. De ahí yo sé que te hice y la otra mujer no significa para nada para mí. La única mujer que amo eres tú, mi baby. Yo te amo con todo mi corazón, mi amor Tú eres la única, baby Baby, dime la verdad Porque me estoy muriendo De verdad, baby Baby, dime la verdad Porque me estoy muriendo Baby, yo te amo con todo mi corazón, mi amor Baby dime la verdad porque me estoy muriendo Baby yo te amo con todo mi corazón Ye yeah, ye yeah, ye yeah. Yo te amo con todo mi corazón Lejos José gente, mentiras que dices que no